Hola, amigas y amigos del Rincongráfico.com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo importar a After Effects una secuencia animada de imágenes con el canal alfa. En este caso, vamos a importar una secuencia de, de imágenes con animación en formato PNG, la cual fue realizada en 3D Max Studio. En la descripción del video les dejo el enlace donde explico cómo hacer este proceso desde 3D Max Studio. Muchas veces cuando tenemos un proyecto en After Effects de composición y necesitamos traer un elemento animado en 3D pero que tenga el fondo transparente, realizamos el proceso, como ya lo dije anteriormente, desde cualquier programa de 3D, y para traerlo aquí a After Effects se hace de la siguiente manera posteriormente ya lo había hecho, ahí está voy a eliminar la secuencia animada y para hacerlo simplemente le dan menú archivo importar archivo o control y o manzanita y si, si están trabajando en mac seleccionan el primer archivo de la secuencia activan la casilla que dice secuencia png y le dan importar de esta manera automáticamente After Effects me importa me importa la secuencia en la secuencia animada de archivos en formato png para yo verificar que el fondo realmente si sí es transparente yo lo que hago es activar o activar esta opción que me muestra o oh, me oculta la cuadrícula de transparencia ahí está como ven funciona a la perfección y es muy sencillo realizar bueno amigas y amigos del rincongráfico.com espero que este video tutorial les haya sido de su ayuda en su vida profesional y por favor pregunten